Bueno, un dato excepcional de Bolivia que no han sabido vender es de que es el país con el mayor crecimiento económico de toda Sudamérica y esto se sabe poco y eh, el, el, el año pasado tuvieron un crecimiento del 5.8% y venían de 6.8 el año anterior. Bueno, ¿esto a qué se debe? Pues al maná del precio del petróleo, aunque ha bajado también el petróleo y el gas, han sabido manejarse muy bien porque tienen eh, reservas. Cuando se comparan los datos con, eh, con uh, sus competidores, eh, han sabido guardar los excedentes del gas y del petróleo precisamente para paliar eh, esta fase de disminución de los hidrocarburos pero aquí lo más interesante que tiene Bolivia que me llama mucho la atención se llame como una república plurinacional porque tiene eh, muchas uh, razas tiene la, a los indígenas la mayor parte del país son indígenas eh, pero realmente Bolivia son varias uh, entidades en una con varios climas tiene la región de los Andes eh, está también la región eh, eh, de la Amazonia eh, en la región esta de, de Santa Cruz luego también tienen la zona de Tarija que es pletórica en eh, eh, hidrocarburos que tuve la suerte de impartir ahí un mes clases a nombre de la UNAM y luego también tienen eh, eh, pues zonas eh, muy interesantes como es la ciudad blanca de Sucre que es una maravilla y también eh, Potosí, pero tiene un defecto no tiene salida al mar.